Vamos, en esta ocasión vamos a explicar la estructura de Flash Aunque actualmente se está observando la versión CS6 eh, Es la misma de la versión CS, CS3, cs CS4, CS5 eh, En la parte superior está el menú, el menú opciones principalmente en la parte izquierda, de forma lateral, se encuentra todo el conjunto o la caja de herramientas que vamos a utilizar para cualquier simulación o para cualquier película. Eh, aquí en la parte superior, donde estoy moviendo el mouse, se encuentra toda la línea de tiempo donde nosotros vamos a configurar cada una de las capas. Eh, las capas, que son los elementos de simulación que se hacen, tiene una característica que es este lápiz que significa que estamos en, en tiempo de edición este ojo que significa si yo la quie, quiero separar los efectos que, o ocultar los efectos que en ese momento se han hecho y en la, la opción de candado significa que quiero asegurar, no quiero que se haga ninguna edición no quiero que se haga ningún eh, cambio o actualización del efecto que se ha creado eh, en su parte inferior, eh, existen algunos elementos de poder correr la película, eh, el número de fotogramas que en ese momento se pueden estar corriendo en una película, 24 fotogramas por segundo, normalmente son 12, sí, vamos a colocarlos en 12 para que podamos trabajar de esa manera, 12 fotogramas por segundo, correcto. En la parte derecha es toda la configuración del escenario que estamos trabajando y en la parte central de la pantalla me está mostrando el escenario donde yo voy a hacer la película, eso a grandes rasgos es lo que es plástico. Eh, en su parte derecha superior me, pues, me aparece el, el zoom, el tamaño de la vista del escenario de trabajo que voy a, voy a tener, en este caso lo tengo al 100% si lo quiero reducir a un 50% observen ustedes si lo quiero aumentar a un 200 aumento para poder ver más de cerca alguna edición que en este momento estoy haciendo entonces vamos a colocarlo a 100 y ya he podido de pronto reconocer a grandes rasgos la estructura del flash. en esta ocasión nos motiva para ir teniendo un poco más de confianza con esta herramienta vamos a hacer una simulación vamos a hacer una película fotograma por fotograma vamos a crear primero un fotograma, una foto, después otra foto y después hacemos eh, la corremos, todas las fotos las corremos para que se vea la simulación que vamos a hacer entonces arranquemos lo primero que debo hacer es verificar que estoy posicionado en el fotograma número 1 aquí, fotograma número 1 y una vez posicionado en el fotograma número 1 voy a la herramienta de óvalo si doy, si, si doy clic sostenido, con clic sostenido se me despliega todo el conjunto de herramientas que tiene esa opción. Si quiero optar por una por herramienta de rectángulo, si quiero optar por la herramienta de óvalo, sencillamente doy O mayúscula. Entonces, bueno, ustedes vamos a hacer la prueba. En este momento está la herramienta de rectángulo. Al dar O mayúscula, inmediatamente me cambia a la herramienta óvalo. Listo. Entonces, una vez seleccionada esa herramienta, eh, voy a señalar el óvalo aquí lo tengo y con chi sostenido para que me genere un perfecto círculo y ahí lo tengo ¿Sí? eso todo esto lo he hecho en el fotograma número que en el fotograma número 1 voy a pasarme al fotograma número 2 con clic doy clic en el fotograma número 2 y ya en este caso estaría posicionado en el fotograma número 2 posicionado en el fotograma número 2 doy F6 doy F6 ustedes que ya el círculo se me ha posicionado se me ha como caracterizado de esta manera y dando de F6 ahora sí voy a la herramienta de transformación libre Miren aquí donde no estoy muy bien el mouse y el círculo se me señala para poder hacer una transformación libre y con chi sostenido voy a reducir un tamaño, un tamaño más pequeño la, la, el círculo y lo voy a trasladar ¿Sí? voy a trasladarlo ahí. listo ese mismo Esos mismos movimientos que he hecho en el fotograma número 2 los voy a hacer para todos los fotogramas. Entonces en este caso nuevamente le paro en el fotograma número 3 doy F6 ¿sí? ya en el, en el fotograma número 3 se, se me señala el círculo con chi sostenido reduzco un poco y lo traslado también un poco más a la izquierda ahí está vuelvo y hago en el fotograma número 4 F6, con chi sostenido lo reduzco un poco y lo traslado un poco más a la, a la izquierda. Perdón. En el fotograma número 6, nuevamente F6, lo reduzco un poco y lo traslado un poco más a la izquierda. Así sucesivamente, en el fotograma número 7, nuevamente F6, lo reduzco un poco con Chi sostenido y lo traslado un poco más a la izquierda fotograma número 8 doy F6 ¿sí? reduzco con chi sostenido y lo traslado un poco más a la izquierda en el fotograma número 8 perdón aquí doy F6 reduzco con chi sostenido para que no me pierda el círculo y lo traslado un poco más a la izquierda en el fotograma número 9 otra vez F6 reduzco un poco más a la izquierda ¿sí? perdón, reduzco y lo corro un poco a la izquierda. Ahora en el fotograma número 10, nuevamente F6. Con chi sostenido lo reduzco un poco para que no. El chi es exclusivamente para que no se me pierda el círculo. Y lo corro un poquito a la izquierda. En el fotograma número 11, nuevamente F6. Y lo reduzco un poco más a la izquierda. Y lo corro. Lo corro a la izquierda. Ahí está. De esta manera entonces. Eh, he logrado, he logrado la intencionalidad, vamos a mirar si, si lo podemos observar con chi sostenido, ojo, cojo la línea de tiempo en esta parte donde está el rojo con chi sostenido, la otra la ando y observen ustedes el efecto que hago, lo muevo a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha o a la derecha, a izquierda, este es el efecto que yo quería, listo, entonces ya ahora sí, eh, estoy, eh, he podido, he podido lograr ese efecto, entonces ahora doy enter para que se vea la película Corre. Ahora control enter, control enter para que se pueda ejecutar la película. Y esa es la película que mmm, se hace realizado a partir de fotograma por fotograma. Espero que con este corto video se haya empezado a tener un poco de confianza en el manejo de plástico. Nos vemos en una próxima.